Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo um, para hablar del tarot y para ver lo que el tarot nos quiere decir esta vez en nuestras conversaciones con el tarot. Elegir una carta al azar, me ha salido esta, que es el 4 de espadas. El cuatro de espadas espada es una carta que, aunque aparentemente es como, puede producir miedo porque se ve como un, como un muerto encima de una tumba. Realmente no es así, es alguien durmiendo, alguien descansando. Entonces es una carta de espadas y a la vez también es un cuatro. Las espadas eh, son elemento aire, tienen que ver con nuestro pensamiento, con nuestra forma de, de funcionar la mente a través de los pensamientos, eh, posiblemente también con, con la forma caótica que puedan, que puedan tener nuestros pensamientos. Y el 4, eh, por ser eh, un número que representa la estabilidad y representa también el orden, digamos que, digamos que ese 4 intenta poner un orden en esos pensamientos. Si observamos esta carta, vemos ahí ese personaje que está descansando y observamos que el personaje eh, es un guerrero. ¿En qué situación puede estar eh, este guerrero ahí descansando o durmiendo? puede ser descansando antes de la batalla o puede ser descansando después de la batalla. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra, a nuestra vida actual? Eh, normalmente llevamos una vida bastante, bastante ajetreada, no solo a nivel laboral, sino tenemos que, que llegar a muchísimas situaciones, cumplir con, con muchas expectativas, no solo de los demás, sino nuestras también, eh, en el trabajo. Eh, con la familia, con los amigos, con, con, con, la, so, con la sociedad, con, la, con las relaciones sociales, eh, mil cosas, el tráfico, eh, mil cosas a las que tenemos que responder o a las que creemos que tenemos que responder. Eh, por otra parte también tenemos ordenadores, el teléfono que siempre está con su sonido intentando que, eh, atraer nuestra atención y todo eso, toda esa mezcla nos lleva a, a estar siempre pendientes de lo que sucede fuera de nosotros, intentando llegar a todas esas expectativas, nuestras o de los demás, pero al fin y al cabo expectativas. Entonces, esta carta nos está diciendo, para, hay que parar y descansar. ¿Por qué? Porque ese cúmulo de, de expectativas del exterior, nos puede llevar al agotamiento, sobre todo si no somos capaces de diferenciar qué es lo importante y qué no. Queremos estar en mil batallas y es posible que todas esas batallas no tengamos que lucharlas nosotros, pero la sociedad, digamos, o la forma de vivir en la que se vive en Occidente, pues nos arrastra a, a, a esas batallas. Esta carta nos, nos indica parar, parar, reposar, eh, también puede ser que vengamos de algún conflicto que ha terminado agotándonos emocionalmente, esta carta también nos invita a eso, a parar, a reposar, a ver, a analizar nuestros pensamientos, analizar la situación que ha sucedido, analizar nuestra vida, eh, por qué tenemos que llegar a, a, tanta, a tantas expectativas, para qué más bien, para qué necesitamos llegar a todas las metas, cuando quizás la mayoría de las metas ni siquiera son nuestras. Entonces esta carta nos dice para, descansa, reflexiona, eh, mira para ti, mira hacia tu interior, suelta todo lo externo y, y mírate a ti qué quieres realmente, qué necesitas, qué estás haciendo que de más que no debes hacer, en quién no te estás fijando y probablemente es la respuesta sea que no nos estamos fijando en nosotros mismos. Esta carta no es tanto que nos recomiende dejar de hacer. Esta carta lo que nos recomienda es eh, hacer nada. Aunque suene un poquito como un trabalengua, eh, es lo que nos recomienda. Tenemos que pasar un periodo donde eh, lo que prima es hacer nada y observar cómo nos sentimos en esa situación de hacer nada. Estar simplemente en silencio, no tener una pantalla en las manos, no tener una pantalla enfrente, no estar viendo la televisión, vídeos. ¿Cómo nos sentimos ante esa situación? Ante empezar a observar para adentro. ¿Cuánta incomodidad nos entra cuando eh, creemos que tenemos que llevar, llegar a todas las expectativas y decidimos no hacerlo? Es un ejercicio espectacular ponerse en esa situación y ver cómo nos sentimos, sobre todo a nivel físico porque el cuerpo es el que nos indica siempre cómo nos sentimos a nivel emocional. Esta carta nos da esa invitación a descansar, reposar, eh, incluso eh, es un consejo ante posibles excesos de trabajo que veamos venir. Reposa, descansa, eh, tranquilízate. Y después entra en la situación en la que vayas a trabajar, a, a relacionarte, a, a cuidar a tu familia desde, un, desde una mente calmada, desde una mente tranquila. Espero que esta carta les ayude. A mí me sale de vez en cuando, la verdad que algunas veces le hago caso pero tengo que reconocer que otras veces no, pero cuando no le hago caso... Eh, lo habitual es que el cuerpo me diga, estás agotada, descansa, porque es lo que necesitas, sencillamente. Espero que el vídeo de hoy les ayude y que si les sale el 4 de, de espadas, pues que les ayude también. Muchas gracias por todo y buen día.